Ya hemos abordado en otros vídeos algunos de los bulos y mitos que corren en la población en contra de las vacunas. Hay verdaderos fanáticos en este movimiento extremista, pero tener dudas no solo es razonable, sino necesario. Y también hay que saber dónde contrastar la información de salud, eso es algo necesario. Julia y Paula, estudiantes de medicina en la Universidad de Valladolid, nos hablan hoy en Vacúnate, vacúnalos, ...de alguno de los mitos más habituales sobre las vacunas. Según datos de la OMS, las vacunas evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Actualmente, muchas enfermedades frente a las que disponemos de vacunas... ...han desaparecido, como la viruela... ...o se han logrado controlar, como el sarampión, cuya muerte se ha reducido en 84% o la polio. Estas son algunas de las ventajas de la vacunación... Nos parece muy importante tratar este tema debido a la gran controversia que ha surgido en algunos países en los últimos años debido a la aparición del movimiento de antivacunas. Hoy vamos a analizar algunos de sus argumentos, contrastándolos con datos demostrados científicamente. En pantalla vemos una balanza para ver cuáles de ellos tienen más peso. Las vacunas tienen efectos adversos, incluso mortales. Una vacuna dejó tetraplégico a mi hijo. A pesar de que se haya dado algún caso, la probabilidad de que una vacuna provoque efectos secundarios es mínima, ya que son los medicamentos más seguros, esto es porque para su aprobación han debido superar numerosos controles y estudios, ya que son, están destinadas en su mayoría a la población sana. Los estudios de seguridad se realizan de manera muy estricta en miles de personas, previa y posteriormente a su autorización y comercialización. Además, los beneficios de la vacunación superan con creces los inconvenientes. Por eso, merece la pena asumir este mínimo riesgo. ¿Para qué vacunarme si nunca me pongo malo? Al vacunarnos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también protegemos a la colectividad, incluyendo a aquellas personas que no se pueden vacunar, como por ejemplo, pacientes con tratamientos inmunosupresores, ancianos o recién nacidos. Por eso, el hecho de que no te pongas malo es porque te estás beneficiando de la inmunidad de grupo. ¿No te parece esto un acto egoísta? Es mejor la inmunización natural existen casos como es el tétanos en el cual pasar la enfermedad nos proporciona una protección mucho menos eficaz que la vacuna correspondiente además en general los riesgos que de la infección natural siempre sobrepasan a los de la vacunación. Un ejemplo de esto es el sarampión, en el cual la enfermedad nos provoca una encefalitis en uno de cada mil personas y en general mata a dos de cada mil, mientras que la vacuna correspondiente como mucho causa una reacción alérgica grave en una persona de cada un millón que se vacunan y nos asegura la inmunidad. Otro caso fue la epidemia de polio que sufrió España en los años 50, dejando secuelas muy graves que podrían haber sido evitadas mediante la vacunación. ¿Las vacunas contienen sustancias tóxicas, como metales pesados? Realmente, las dosis de metales pesados incluidas en las vacunas son mínimas y por ello no causan intoxicación en el hombre. Además, estamos expuestos a dosis mayores en nuestro día a día. Un ejemplo es que las dosis de aluminio incluidas en las vacunas son menores que las que adquirimos en la lactancia materna. En los últimos años también hemos eliminado las dosis de mercurio en las vacunas que se administran de forma rutinaria. Las vacunas causan autismo. Este argumento es uno de los más empleados por el movimiento antivacunas. Esto se debe a la existencia de un artículo científico publicado por el Dr. Wakefield en el cual afirmaba que había una relación entre la aparición de autismo y la vacuna triple virica. Posteriormente, él mismo admitió que este estudio carecía de rigor científico y que, además, sus datos habían sido falseados. Actualmente, la comunidad médica y científica de todo el mundo apoya de forma unánime que no existe evidencia de que haya relación entre la vacunación y los trastornos del espectro autista. No dejan de publicarse nuevos artículos y estudios que apoyan esta posición. Las vacunas solo se promueven por el interés económico de las farmacéuticas. Al evitar múltiples infecciones se ahorran millones en gastos sanitarios. Además, los procesos de elaboración de las vacunas son largos y costosos para las empresas que las producen. Los beneficios de la vacunación son múltiples. Aparte de los ya dichos, está el hecho de que se han evitado múltiples brotes y epidemias gracias a la vacunación y se ha limitado la creciente propagación de las resistencias a los antibióticos. ¿Y tú en qué lado de la balanza te sitúas?